Hola amigos de Latinoamérica, es un placer estar con ustedes. Estamos aquí empezando más un webinar de Kaspersky, de esta vez dedicado a nuestra iniciativa de transparencia global. Uh, algo que no es nuevo, pero que hace mucho, mucha importancia hoy poner de nuevo a público por conta de todo lo que pasa en nuestro mundo. Aún estamos recibiendo la gente que está ahí en el salón de, de espera para entrar en la conexión, entonces vamos... Vamos a esperar por uns, algunos segundos, un dos minutos, antes de empezar los temas principales, antes de, de, de, de empezar la presentación. Conmigo estás aquí el señor Andrés Gerleta, nuestro Head de Pre-Sales en Sola, que nos va a compartir el, el contenido más técnico, el contenido más aprofundizado de nuestra iniciativa global y será un placer hablar con todos ustedes y después en el final tenemos un link para un landing page especial dedicado a esto y también las preguntas que podemos eh, responder a todos ustedes en esta, en esta sesión. Uh, y mismo que no podamos contestar a todas las preguntas, uh, lo vamos a anotar, nos vamos a sacar notas y lo vamos a responder después a todos ustedes. Entonces, el número de atendentes está creciendo, el, el público está creciendo, aquí ya pasamos de, de centenas de personas. Y creo que vamos por más de esto, entonces, algunos segundos más y empezamos la presentación. Creo que pueden ver ya mi pantalla principal con el título, Iniciativa de Transparencia Global. Y para los que no me conocen, yo soy Claudio Martinelli, yo manejo el negocio de Kaspersky en toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, y estoy baseado aquí en São Paulo. Y también importante destacar que el portuñol hoy va a hablar mucho, o sea, en la mezcla de portugués y español, espero que todavía sea muy uh, comprensible, sea, sea tranquilo para que podamos compartir nuestras informaciones con ustedes. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Muchas gracias, Claudio, por la introducción y bienvenidos a todos los asistentes a este webinar sobre iniciativa de transparencia global. Ok. Un minuto más y empezamos um, uh, en, este, en esta sesión. Una vez más, gustaría mucho de destacar que sí sabemos los problemas que estamos enfrentando, sí sabemos que hay una crisis global, sí sabemos que hay una guerra, no hay otro nombre para hablar, no tenemos aquí algo a ocultar, algo a poner bajo del carpet. Somos brasileños, chilenos, Uh, paraguayos, uruguayos, mexicanos, argentinos, y estamos aquí juntos y sufriendo mucho porque es una tragedia humana, pero nuestra iniciativa global de transparencia no es nueva, no es una respuesta a la guerra, es un antídoto primordial y anterior a la guerra. Solo estamos aquí porque a Kaspersky siempre ha sido importante demostrar que Comparte sus informaciones con sus clientes, con los organismos internacionales, con los institutos de investigación, de performance y análisis de, de, de desempeño. Y hemos hecho esto desde mucho tiempo. Entonces, de nuevo, no es algo nuevo, pero es algo que vamos a continuar comunicando, continuar publicando siempre que necesario, siempre que nuestra... Nuestros clientes, nuestros socios de negocios nos requisitan. Gustaría también de agradecer a nuestros socios de negocios latinoamericanos, más de 6.000 revendedores que están con nosotros, muy empeñados, muy compromisados, muy comprometidos a mantener la protección digital de nuestros clientes, a mantener nuestra misión de proteger las informaciones, los assets digitales de nuestros clientes no importa la origen de la amenaza. Esta es nuestra misión. Nosotros no somos diplomáticos, no somos políticos. Somos una empresa de seguridad digital, de cybersecurity. Y lo que, que nos cabe es continuar nuestro trabajo, continuar nuestra misión de proteger lo que importa a todos ustedes, nuestros clientes, nuestros revendedores, nuestros socios de negocios, nuestros mayoristas en toda la región. Es un ejército de 150 personas en Latinoamérica, más de 2.000 personas en el mundo, fuera de Rusia, que está totalmente comprometido a mantener las operaciones en día al tanto eh, resiliente, sólida en todos los días. Y ahí vamos entonces a empezar nuestra presentación ahora que ultrapasamos la barrera de 200 personas conectadas. Vamos a empezar entonces nuestra presentación de la Iniciativa de Transparencia Global de Caspersky. ¿De qué se trata? Primero de todo, es importante destacar que por detrás de la iniciativa existen principios, principios inmutables, principios sólidos, principios no nuevos, principios que existen ya a años. Y esos principios empiezan con la protección de los datos de los clientes Kaspersky, la protección de cómo son procesados y cómo son protegidos uh, este procesamiento en todo el mundo sin que pueda haber una identificación de alguna persona. La anonimización, anonimización de datos es fundamental para este proceso de protección de nuestros datos. Segundo, la detección de, de amenazas y la neutralización de amenazas Independe de su origen. Por nuestro punto de vista, no existe virus bueno, virus malo, amenaza buena, amenaza mala. Una amenaza tiene por naturaleza la característica que se puede hacer copy-paste. O sea, uno que está usando hoy puede ser el próximo criminoso financiero, criminal financiero, criminal de, ...de prácticas de, de fraudes en nuestros países. Entonces, una vez que un virus, una amenaza... ...está en la Internet, está en el mundo digital... ...lo debemos bloquear, lo debemos combatir. Tercero, trabajamos con las organizaciones... ...las fuerzas de seguridad que combaten... ...las bandas criminales. Y solo esto, la gente que está legítimamente empeñada en parar las fraudes, parar la gente que practica estas campañas criminales, los phishing, los handsoms y todo esto. Compartimos informaciones con las fuerzas como las policías federales, las policías científicas, las, la, los centros de defensa cibernéticas que combaten a esta gente muy mala, que incluso están sacando mucha ventaja de las noticias falsas de la guerra mucha ventaja de, de, de usar artificios como activismo digital en nombre de algo nobre, pero en la verdad, por detrás de una mensaje como esta está un sitio de phishing, un sitio falso para prácticas criminales. Estamos con, con, comprometidos totalmente en desarrollo desarrollo de nuestras uh, soluciones, de nuestras tecnologías de manera transparente y de manera Colaborativa. Por lo tanto, colaboramos, cooperamos con la industria de seguridad, con los organismos internacionales de combate a las amenazas uh, cibernéticas. Nosotros entendemos que el combate al crimen digital no se hace solito, no se hace apartado, se hace de manera colaborativa, cooperativa. Así que separación entre países, fronteras, balcanización, uh, esto todo no hace bien a la comunidad digital, no hace bien a la comunidad de tecnología. Solo es bueno para el criminal, de nuevo, que se aprovecha de esto, que se aprovecha que las personas no están hablando para practicar sus crímenes, practicar sus, sus daños a la sociedad, a la gente que está por ahí. Nuestra iniciativa también involucra a muchos um, diferentes aspectos. Muchos distintos aspectos que se suman de una manera constructiva, de una manera uh, ca uh, capa por capa, para que podamos entregar esto a nuestros clientes. Primero, está ahí desde 2017, empezando por la revisión independiente del código y su actualización. Esto se hace a través de, de nuestras uh, parcerías, de nuestras asociaciones con estas organizaciones. Las pláticas de ingeniería, de auditoría externa y certificación que les voy, les voy a presentar adelante, incluso con un QR Code, no se preocupen, todo este contenido está disponible en una landing page que pueden acceder por un QR Code a través de la cámara de su smartphone sin problema. El programa de gestión de, de vulnerabilidades donde ofrecemos la oportunidad a cualquier especialista, cualquier programador, codificador de encontrar fallas en nuestros productos y ser incluso recompensados por este, por este encuentro, por, por esta investigación. Pasamos por poner nuestro procesamiento de datos en Europa, o sea, relocar nuestro procesamiento de datos en un país neutro y transformar nuestra red global en una red dinámica, multipaís, donde se puede... Tener una redundancia y una resiliencia que independe de factores tecnológicos o de factores geopolíticos que pueden, podrían ser obstáculos a esto. Por fin, nuestro programa de creación de capacidades de cibertecnología, donde compartimos nuestro conocimiento con la academia, con las escuelas, con los organismos, para crear una gente especializada en cybersecurity. Es verdad que en nuestra región, en el mundo todo, hace falta gente especializada en cybersecurity. Entonces, entendemos que también es nuestra misión compartir nuestro conocimiento para formar gente con capacidad en cybersecurity, para formar gente que pueda estar ahí en los países con este papel, con este trabajo de identificación de los criminales, de, los, de las amenazas digitales en un mundo hiperconectado donde no existen fronteras entre los países digitales. Sí, existen en el mundo físico, pero no entre los, los organismos digitales. Tenemos que estar preparados para este, tenemos que apoyar a estas iniciativas de los países en lo que se refiere a, a crear competencias tecnológicas ahí. Primero hablando de el traslado de nuestra infraestructura central hasta Suiza. Hoy, nuestros uh, data centers en Suiza procesan la gran parte de, los, de las amenazas, de los hashes, de los datos de nuestros clientes en el mundo que vienen de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de los países de Ipac, Asia Pacífico, y son procesados ahí en Uh, zurich, en dos data centers. Y le voy a contar más un poco adelante. Criamos los centros de transparencia en los continentes. Um, el más próximo está aquí en São Paulo. Me da mucho gusto de notificar que el centro retornó a estar abierto después de la pandemia. Ya podemos recibir gente de nuevo aquí en el centro de transparencia de Brasil, como lo podemos hacer en Madrid, en zurich en Canadá y en uh, Kuala Lumpur, donde están hoy ubicados los centros de transparencia. También hace parte de esto la revisión independiente por organizaciones muy renomadas, muy, muy, muy reputadas en el mundo, como una de las Big Four y Tooth Austria, que nos certifica de manera independiente. Y por fin, nuestro po programa Bulk de identificación de, de, de posibles brechas, posibles brechas o errores de programación que pueden existir en cualquier software y donde ponemos recompensas, ponemos una, una, una plata para quien se candidate a descubrir estas amenazas o estas, estas brechas que pueden existir ahí. Primero hablando de la reubicación de los datos de Kaspersky en, de, desde nuestros países en Suiza. Hoy tenemos una versión bastante interesante en términos de data center, en términos de equipos que están ahí, en términos de, de unidades de procesamiento que están ahí. Uh, es, es, estas unidades son capaces de procesar casi que 82% de todo nuestro procesamiento global de datos. Como te lo dice, todo que viene de Latinoamérica hoy se va a Suiza, independentizados de nuestro procesamiento en Moscú, por ejemplo. Están ahí los datos de las amenazas, están ahí los datos de nuestros, de, de nuestros eh, productos, las, las actualizaciones de vacunas y por, ahí, por ahí afuera. Están en Suiza como también en otros países, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, en, en Alemania, en Irlanda y todo más. Nuestra infraestructura está diversificada en todo el mundo, no solo por geopolítica pero por tecnología. No podemos depender, por ejemplo, de un daño en un cable submarino que se puede uh, provocar una latencia grande de procesamiento de datos. Entonces, tecno tecnológicamente hablando, es muy importante que esta redundancia, que esta resiliencia ya esté uh, establecida. Y esto ya lo hacemos hace muchos años y a paso a paso, ...más servicios están multiplicados por varios países, como te los dicen en Canadá, Alemania, Suiza, China y Rusia, por ejemplo. Além de esto, nuestras nubes, nuestros servicios pueden estar en Australia, Nueva Zelanda, en China, en, uh, en uh, Holanda, en Dinamarca, en Francia, en Hong Kong, en México y todo más. Entonces, de nuevo, es una estructura multipaís, una estructura de redundancia... Una estructura que evita, que, que, que reduce la latencia, reduce problemas tecnológicos y nos torna blindados de problemas geopolíticos también. A esto me gustaría sumar también que Kaspersky es una empresa global, sediada, cuya cu, uh, su casa matriz está basada en Londres, en el Reino Unido. Desde allá, nuestras subsidiarias globales, incluso Kaspersky Brasil, Kaspersky México, Kaspersky España, Kaspersky Suiza y todas las demás están conectadas a esta casa matriz de Londres, de Reino Unido. Por tanto, realmente una empresa global que tiene sus operaciones, más de 80% de sus operaciones global, globales fuera de Rusia. Es decir, Miles de personas, 2.000 personas trabajando fuera, 150 personas aquí en Latinoamérica, poder de investigación criminal en 46 países distintos, poder de, de, de creación de conocimiento distribuida por todos los países. Somos transparentes, desde siempre. Nunca ha sido sencillo mantener nuestro origen, lo sabemos. No por hoy, no por la guerra, pero desde siempre. Y esto nos permite ser resilientes. Kaspersky siempre brinda la información sobre el procesamiento, sobre los dados, sobre cómo se procesan, para garantizar que nuestros clientes están informados y puedan tomar las decisiones autónomas sobre esto. Nuestros informes de transparencia están ahí públicos y te les voy a compartir los enlaces por donde pueden chequear esas informaciones de nuestros usuarios y de qué se puede requisitar de estos datos de manera legítima. Tenemos reports que se comparten de tiempos en tiempos. Aquí está el último de, del año, año calendario 21, la segunda mitad, H2 2021, donde cuántas requisiciones recibimos para eliminación de datos personales o algo por el estilo. Y dónde se puede ubicar, dónde se puede el de dónde, de dónde se puede sacar estas informaciones. De nuevo, esto no es nuevo, esto existe hace mucho tiempo. De hecho, nuestros usuarios tienen control total sobre las informaciones. Pueden acceder a estos procesos, pueden acceder dónde están a, estos, a estas informaciones por medio, por medio de este enlace. Y además de esto... Kaspersky es una de las únicas soluciones que permiten a sus usuarios, sus clientes, suspender la comunicación o decidir si van a comunicar bidireccionalmente o no los datos que reciben en los productos. KSN, nuestra nube de, de, de reputación, Kaspersky Security Network, puede ser configurado desde cada consola, desde cada computadora con un simple clic, un simple checkbox que se puede o no compartir un dado, un hash de archivo o algo más. Nuestros clientes tienen total autonomía para hacer esta decisión a cualquier tiempo dentro de sus soluciones, dentro de sus tecnologías. Ahí llegamos a los centros de transparencia, una de las partes que transforman la iniciativa de transparencia global en algo tangible algo accesible a nuestros clientes. Porque desde ahí, aquí en São Paulo, en New Brunswick, en Zurich, en Madrid, o en Kuala Lumpur, se puede chequear nuestro código fuente, se puede chequear nuestras tecnologías. Y te digo que ningún, de nuevo, ningún competidor lo hace. Ningún competidor se pone tan abierto a sus clientes y la, las organizaciones que legítimamente defienden la seguridad cibernética en los países, en las organizaciones unidas, Interpol, Europeo y todo más. Te cuento que la unidad de Brasil participa de esto desde el del inicio del proyecto, incluso varias fuerzas de seguridad de América Latina, de Brasil, pudieron verificar y usaron esos servicios y nos garantizaron que están muy satisfechos con la forma que tratamos nuestros datos y cómo somos transparentes con ellos en el mundo todo. En el centro de transparencia se puede hacer muchas cosas, se puede eh, verificar muchos de nuestros datos. ¿Y quién puede ir ahí? Expertos gubernamentales, clientes empresariales, especialistas en software, especialistas de instituciones de, de evaluación de performance, por ejemplo, pero siempre basado... En legitimidad, baseado en creer que la gente que está involucrada en la protección digital puede seguir ahí. Y nuestros expertos, nuestra gente, va a apoyar este proceso de evaluación, va a estar siempre ahí disponible para hacer que la evaluación sea muy productiva, sea efectiva eh, como tal. que se puede revisar dentro de un centro de transparencia de Kaspersky? Y en todos ellos, y de alguna forma, incluso algunas partes de eso se puede hacer remoto, se puede hacer una colección remoto, pero la totalidad, solo local, solo ahí, um, ubicado en el centro de transparencia. Puede revisar nuestra documentación de desarrollo, cómo se hace la análisis, cómo están ahí, cómo son las pruebas de, de seguridad de las aplicaciones. Puede revisar el código fuente de nuestros productos de las consolas de, de manejo de nuestros productos, de Caspers 10 Security, están ahí disponibles. Están ahí todas las versiones de nuestros aplicativos. Las actualizaciones de las bases de datos están ahí también. Y más que esto, se puede reconstruir, se puede recompilar el código fuente y se comparar con las versiones que están ahí ubicadas para download públicos. O sea, se puede ver en real-time en tiempo real, que este código fuente es el mismo que está publicado para uso de nuestros clientes. Nadie lo hace de esta manera. Nadie llega tanto de exposición, de transparencia, como nosotros lo hacemos. Se suma a esto, o sea, nuestros clientes, las organizaciones gubernamentales se lo pueden hacer, pero se suma a eso evaluaciones de terceros. Ninguna empresa es más avaliada que Caspers. Ninguna empresa es más escrutinada por la competencia, por los institutos de performance, por las empresas que hacen clasificación de las, de las soluciones de antivirus. Es tan certificada, evaluada como Caspés, que Llegan a ser más de 70 pruebas anuales de, de, de performance, de, de, de desempeño que pasamos todos los años. Y aquí... Voy a ejemplificar con algunas de ellas que es muy importante porque se ubican o se direccionan al tema de transparencia, el tema de confiabilidad que estamos hablando en esta sesión. Uno es la certificación SOC 2 para las organizaciones de controles de servicios que es hecho por una de las Big Four. Este report está ubicado en la página que voy a compartir con ustedes. Pueden consultar pueden chequear quién es la organización, la empresa de una de las Big Four globales, que incluso no es ni rusa ni europea, y por lo tanto está ahí a disposición de ustedes, que incluye la auditoría de desarrollo y de lanzamiento de nuestros productos con, y cómo se hace para protegerlos de cambios no autorizados. Cómo se hace para que certifique o firme estas publicaciones de una manera que nadie lo pueda comprometer eh, mismo que no tengamos conocimiento de esto esto está ahí disponible a ustedes también eh, compartir con ustedes la certificación 27001 de TÜV Austria que garantiza nuestros datos la seguridad de nuestros datos en los centros los centros de procesamiento de datos de Zurich de Frankfurt de Toronto ellos y, y lo que se refiere más a Latinoamérica, los de Zurich que procesan nuestros dados que están ahí desde 2018 y paso a paso van tomando más países más regiones que están siendo procesadas ahí en Zurich o sea, tú certifica que estos data centers están dentro de los más rigorosos, los más sólidos protocolos de, de, de procesamiento ...en el mundo y esto es voluntario, esta certificación es voluntaria y es muy reconocida mundialmente uh, por toda la industria de tecnología. Tenemos el programa de gestión de vulnerabilidades, o sea, cualquier persona más grande que 13 años que no sea empleado de Caspers... ...puede investigar nuestros productos. Y te digo más, mucha gente lo hace, mucha gente, competidores, agencias de inteligencia... Organismos públicos, mucha gente lo hace. Y para esta gente que está interesada en hacerlo, aún pagamos plata para que lo hagan. Pagamos hasta 100 mil dólares para que encuentre tal vez alguna vulnerabilidad crítica o alguna intermediaria o alguna muy sencillita. Y después de cuatro años, porque empezamos esto en marzo de 2018, este programa, y desde allá no se ha encontrado ninguna vulnerabilidad crítica ninguna vulnerabilidad que se pagase 100 mil dólares. Encontramos o se fueron reportados 131 bugs, de los cuales 53 fueron recompensados con 75 mil dólares hasta ahora. O sea, los quiero decir que estos, estos chismes, estos rumores que competidores lo hacen, no encuentran subsidios tecnológicos de ninguna forma. Porque si hay una empresa que está siendo investigada desde siempre, es Kaspersky. Lo puedo garantizar esto. Entramos y somos parte del programa The First, que es una organización que congrega los centros de los certs gubernamentales y privados en todo el mundo. Y este programa encuentra principios éticos que son muy cerca, cercanos de nosotros muy cerca de, de aquello que nosotros creemos, muy cerca de aquello que tenemos desde siempre en nuestro ADN. Número uno, generar confianza. Generar eh, el entendimiento que se debe compartir el combate a las prácticas criminales. Y eso se lo hace con confianza, se, se, se lo hace con transparencia. Número dos, primero informar a la parte afectada, sea un cliente, sea un organismo gubernamental, sea una institución que cuida de datos, primero a él, y no exponer esto a prensa apenas para generar un título, apenas para generar una, un artículo de prensa, no. Primero garantizar la seguridad, después tornar esto público. Coordinar esfuerzos, o sea, trabajar con Interpol, con Europol, con la Policía Federal de Brasil, con la Policía Federal de México, con los, los CERTs locales, con los, los comandos de defensa cibernética de los países, de las ciudades, de los estados, de las provincias de nuestra región, por ejemplo. Compartir informaciones que pueden servir de subsidios para arrestar a bandas criminales que están ahí, Uh, Practicando platicando actividades, campañas criminales de fraude, account takeover, contra la banca, contra las tarjetas de crédito, contra los sistemas de seguridad social y todo más. Coordinamos los esfuerzos para hacer con que esto llegue ahí. Coordinamos los esfuerzos, por ejemplo, de la in iniciativa No More Handsome, donde ponemos incluso de forma gratis soluciones y herramientas para descriptar uh, archivos, de clientes o no clientes que están ahí. Mantener la confianza, mantener la dirección en su caso, en su criterio, e incluso mantener confidencial, si es necesario, hasta que la investigación de la policía avance en el destino de capturar, de arrestar a esta banda criminal. Incentivar el comportamiento deseado, o sea, uh, compartir informaciones que pueden crear una cultura de cybersecurity en nuestra región y en todas las partes. Esto todo hace parte de nuestro ADN, de nuestra misión, y esto lo hacemos uh, desde mucho tiempo. Tenemos un programa de compartir de información, un programa de capacitación cibernética, donde involucra muchos temas, y aquí no voy a leer todo, pero la idea aquí es compartir nuestro conocimiento porque sabemos que hace falta Uh, ingenieros de cybersecurity security en nuestra región. Entonces, si podemos hacer algo para los entrenar, para los capacitar, lo vamos a hacer. De una forma digital o de una forma presencial, de una forma offline o online, estamos ahí para garantizar que análisis de seguridad de productos, modelaje de amenazas, revisión de códigos seguros, gestión y divulgación de vulnerabilidades, sean temas que puedan ser conocidos por la gente en nuestra región y que se puedan compartir esas informaciones una vez más. Yo siempre digo que seguridad se hace hablando personas con personas. O sea, no se puede tener una iniciativa de transparencia global en un silo, en un nicho, en una cáscara, una, en una, una borbulla. Se debe hacer esto de manera compartida, de una manera colaborativa. Por tanto, GTI, Global Transparency Initiative tiene una habla, una conversación con la comunidad internacional y menciono algunos de estos Primero, first, el último aquí en la pantalla, que es lo que había explicado anteriormente, un convenio de miembros de CERTs gubernamentales y privados que mantienen los mismos principios éticos que nosotros lo mantenemos. Entonces, nuestra contribución, nuestra parcería, nuestra sociedad con ellos está garantizada por principio. Después, gustaría de nombrar Gineva, Diálogo, la conversación de Ginebra, que está en Suiza, que es mantenido por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, donde somos ahí una voz relevante para los temas de lo, el comportamiento responsable en cyberspace. Por fin, nombraría paris Call. Desde 2018 somos copresidentes por la invitación del Gobierno Francés de participar de una iniciativa desde 2018 que, um, uh, para implementación de mejores prácticas en términos de seguridad digital. O sea, tenemos que hablar, tenemos que compartir, lo creemos en esto desde siempre y no va a cambiar por conta de la guerra. Al revés, aún vamos a incentivar, aún vamos a fortalecer más nuestra iniciativa de transparencia, nuestra iniciativa de compartir informaciones de inteligencia, con los organismos legítimos de protección de datos uh, personales, corporativos en el planeta en todo el mundo. Y ahí, gustaría compartir también una visión de las Naciones Unidas. Tenemos una, un quote aquí del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el desarme. Y le puedo decir que nos honra mucho Uh, esta, esta, este quote que dice que nosotros de Kaspersky somos el benchmark en términos de transparencia, en términos de demostrar que nuestras soluciones no poseen, nunca poseen y no van a tener backdoors o funciones ocultadas en sus códigos fuente, en sus soluciones. Está ahí dicho por Naciones Unidas, alguien más do que cualquier organismo. Uh, local o de una u otra involucrada en la política. Entonces, me hace, eh, gustaría mucho de compartir esto con ustedes. Así que, señor, señores, de nuevo, una vez más, antes de pasar la palabra a Andrés, que va a continuar con los temas un poco más técnicos, aprofundizados, Kaspersky es transparente. Siempre lo hice porque sabemos de la importancia de esto. Estamos viviendo una guerra, una crisis que nos entristece mucho. Yo tengo amigos rusos, amigos ucranianos, que están sufriendo por sus primos, tíos, hermanos, y nos hace muy tristes. Y no hay otra forma de decir que no, somos contrarios a guerra. Somos favorables a la cooperación internacional, porque el apartar, el separar, solo beneficia a el criminal. Entonces, Paso ahora a Andrés, que va a continuar en el final, en el término. Yo retorno aquí con ustedes para continuar uh, uh, con algunas preguntas que puedan ustedes, ustedes nos proveer. Por favor, las cuestiones están ahí abiertas a ustedes. Andrés, muchas gracias y ahora palabra es tuya. Muchísimas gracias, Claudio. Definitivamente, en estos tiempos de... De, de desinformación que corre la transparencia es, es el pilar, ¿no? Es un pilar sobre todo para poder transmitir tranquilidad. Y es aquí definitivamente donde hoy en día podemos utilizar justamente eh, algunos de nuestros cinco centros de transparencia a escala global, como bien presentaba, si me dan un minuto, ahí estamos, como bien presentaba eh, Claudio, aquí en Latinoamérica hoy en día disponemos del centro de transparencia en, en, en San Pablo, pero podríamos también coordinar visita a cualquiera de los del resto de centros de transparencia que tenemos a escala global, sea en Zurich, en Suiza, en Canadá, Guadalajara o en Madrid. Eh, ahora bien, eh, ¿qué podemos revisar? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en estos eh, centros de transparencia, como bien mencionaba eh, Claudio, no? Es aquí donde puntualmente podemos revisar en una primera instancia la documentación en referencia a todo el desarrollo de, de software en relación a las amenazas, a cómo nuestras soluciones hoy en día operan desde el punto de vista segura, así como de los procesos que están por detrás puntualmente de estas aplicaciones. Hablamos también de revisar... Eh, eh, llegado el caso también, el, el propio código frente, eh, fuente de nuestras soluciones insignias, ¿no? Y al mismo tiempo también, como bien mencionaba Carlos, eh, Claudio, eh, poder revisar todas y cada una de las versiones de nuestras soluciones. Sobre todo, algo muy importante es poder justamente reconstruir este código fuente para poder cerciorarnos que realmente lo que estamos revisando coincide puntualmente con las aplicaciones que hoy en día están disponibles para su descarga, y son ampliamente utilizadas por nuestros clientes corporativos y clientes y usuarios residenciales. Ahora, dentro de esta visita a los centros de transparencia, hoy en día disponemos de tres posibles escenarios puntualmente para transmitir justamente esta información. Tenemos un primer escenario denominado Blue Peace. La idea puntualmente de este tipo de visita a nuestro centro de transparencia habitualmente toma no más de un día. Tiene como finalidad puntualmente tener una visión general puntualmente de las prácticas, de los procesos, de la documentación en relación a la transparencia de nuestra cartera de soluciones. El segundo escenario denominado Red Peace definitivamente determina ya una visión mucho más concreta en ciertos procesos, en ciertas partes del código fuente de nuestras soluciones y habitualmente esta visita nos toma entre 3 y 5 días y es aquí donde puntualmente nuestros clientes, nuestros socios de negocio ya toman sobre cierta porción del código fuente, sobre ciertos procesos de nuestras aplicaciones como puede ser, por ejemplo, el intercambio de información desde el punto de vista de KSN, Kaspersky Security Network, donde pueden validar nuevamente toda esta información in situ, justamente teniendo pleno acceso al código fuente. Y por último, el tercer escenario, denominado Black Pist, es donde ya habitualmente se hace una revisión mucho más profunda y completa sobre todo de partes críticas y esenciales de nuestros procesos y sobre todo de código fuente hoy en día no hay ningún otro proveedor de ciberseguridad en la industria que brinde este tipo de capacidades a través de un centro de transparencia y que permita puntualmente a nuestros clientes llegar a acceder a este nivel de información definitivamente este tipo de, de revisión se realiza in situ, cuando hablamos de Black Peace y cuando hablamos del escenario de, de Red Peace, dentro de nuestros centros de transparencia, dentro de un ecosistema totalmente eh, blindado que permite a la máxima confidencialidad por el tipo de información a las cuales vamos a, a tener eh, acceso. Inclusive, como bien mencionábamos, poder disponer de acceso al SBOM. Eh, el ESBOM, en definitiva, hoy en día tenemos que entender que es la receta por detrás de nuestras aplicaciones y de la compilación de nuestras soluciones. Es aquí donde podemos justamente disponer de acceso al ESBOM para garantizar justamente la calidad de los códigos y, en definitiva, herramientas utilizadas nuevamente por parte de nuestras soluciones insignias. Y es aquí donde en un entorno virtual, es aquí dentro de la propia visita a nuestros centros de transparencia, que como les comentaba, podría ser San Pablo o cualquiera del de resto de centros de transparencia a escala global, van a poder tener acceso y van a poder validar desde el código fuente hasta las conectividades y los datos que hoy en día pues, se comunican nuestras soluciones, por ejemplo, a través de lo que es nuestra red de seguridad global, a través de KSN, pero justamente poder tener y revisar cada una de las partes así ustedes lo requieran. Como les comentaba, hoy en día somos el único proveedor de, ciberidad, de ciberseguridad a escala global que permite justamente realizar estos procesos. Y es aquí donde hablamos de transparencia y en y en estas épocas y en estas instancias eh, tan delicadas, yo creo que la transparencia termina siendo el pilar para transmitir justamente seguridad y sobre todo tranquilidad. Y esto no es nuevo en Kaspersky, hace muchos años que tenemos estos centros de transparencia y hoy como bien mencionaba a Claudio, queremos transmitir que esto está disponible, disponible en definitiva para aquellos que lo soliciten, aquí es donde invitamos a ustedes a que se puedan poner en contacto con vuestro técnico de account manager o con, o con vuestros eh, ejecutivos de cuenta, así lo requieran. Adicionalmente, pueden contactarnos a través de la dirección de nuestros centros de transparencia. Claudio. Muchas gracias, Andrés. Y como digo siempre, aquí dentro y para mis amigos que están aquí nos escuchando. Vamos juntos y vamos a continuar juntos. Muchas gracias a todos.